¡Bienvenidos a la cueva del virgen! Imagínense lo... lo no sé, lo, lo importante que es este video, que incluso no lo hago sentado. Me paro, pongo la cámara más arriba y muestro todo lo que es este lugar. ¡Dios mío! ¡Qué virgen! Y es que finalmente voy a comentar, voy a contar en mi experiencia de lo que fue la cuarta juntada Love Liver en Argentina, mi segunda juntada, incluso sí, segunda juntada con todos estas pardas de cabrones que, que son maravillosos, son muy buenas personas, la verdad, todos, todos los que fueron son muy buenas personas, así que me encantó haber ido al evento y nos vemos, chao. No, para, para, chao, tomate cosas, hay experiencia, no quiere decir que termines así tan rápido. Hola, Gaby. Es como, me, me saludo a mí mismo, es como un crack, pero bueno. Primero que nada, me gustaría agradecerle a Román que me ayudó a hacer el guión de este video. Y es que la verdad es que estaba muy mal. Cuando llegué en casa estaba muy mal, tenía ya fiebre, me dolía la cabeza, no era COVID. Primero que nada, era la, los, eh, era la vacuna, básicamente, me había dado, dado la vacuna un día antes. E incluso el sol pegándome en la frente fue terrible. Realmente fue una experiencia magnífica y a la vez horrorosa. Porque menos mal que no se dieron cuenta. Estaba tratando de hacerme el campeón. Tratando de que no se den cuenta de que me estaba muriendo, básicamente. Qué suerte que no se dieron cuenta. Lastimosamente no la quedé. Qué pena, esa, esa es lo último que necesitaba quedarla ahí. Bueno, comencemos. Básicamente vamos a empezar ahora porque si no, para que me... Me tengo que liberar de esta tensión, esta tensión de ser el mejor del mundo. <risa> perdón, perdón, es que justamente lo vi y el mejor del mundo está ahí. Y arriba el Diego, pero bueno, el Diego no se ve justamente Curiosa. Comencemos de una vez. La cita era en una universidad, al lado de una universidad, Es lo más cerca que voy a estar de estudiar, en una facultad, básicamente. En una flor metálica gigante, si te lo digo así no vas a entender un pingo, pero la verdad es que realmente estábamos al lado de una flor gigante de metal. Interesante Hanna Maru, No era difícil encontrarnos Básicamente, escuchá Escuchá porque tenían un parlante Así tenía Román un parlante Me hicieron caso, por fin Me hicieron caso de que se escuchaba bien Podíamos ponerlo mucho más fuerte Pero había policías ahí Y yo quería piñas Quería ir a regalarle las piñas Pero bueno, Román habló y, y no había ningún problema Yo me quería cagar a piñas con la policía No entiendo por qué Capaz que le quería pegar a alguien Pimba el organizador tenía, Román es el administrador y el organizador, por eso le voy a llamar Román para que te des cuenta de quién es. Él organizó todo un itinerario y la verdad es que itinerario, itinerario sería que la verdad es que estuvo muy bien hecho, ya que son seis horas y realmente pasaron volando a las seis horas. La otra vez estuvimos cuatro horas e incluso me fui antes porque tenía que tomar cerveza. Además creo que se estaban llenando hinchas de River justamente en ese momento y ya me creí de la mierda, porque si no iba a matar a uno y los 10 restantes me iban a matar a mí. Estuvimos con música una hora, yo creo que llegué 12 y media, ya estaba medio mareado por el sol. Hubo un quiz de adivinar la canción, que la verdad es que no participé, si bien me sé las canciones, me sé el, le, las canciones, no me sé los nombres, porque es complicado, y este es complicado ya hablar en japonés. Lo que sí siguió lo que sería un... A ver, ¿cómo te digo? Para los principiantes, no. Para los que se animen, los que se animen que... Bravo por los que se animaron, bravo por los que se animaron, porque es estar ahí, estar ahí es una locura. Antes, bueno, antes no, en el evento pasado, en el que hice el Storytime, estuvimos en una pendiente, estuvimos en una colina, estuvimos elevados de toda la gente, y si bien pasaba personas, no era nada comparado a lo que fue en ese momento, ya que este ¿Cómo te digo? Básicamente era un lugar llano, era un domingo, había muchas familias. Y créanme que cantar ahí eh, te da cuicui. Cuicui, <ríe> cuicui, cuicui, cuic, boludo, cuicui, cuicui, cuic, paper. Me pegó la emoción. Ya fue, me tomo un licor y sigo. No, Gaby, no, no tomen. No quieren terminar como yo. No me animé, realmente no me animé a cantar porque básicamente tendría que hacerlo de memoria, aunque algunos lo hacían con la letra y yo necesito autotune, ¿viste? Gaby, hagamos una demostración Gaby del futuro rompiendo la cuarta pared ¿Cómo sería de memoria con autotune? Sunny daylight, sunny daylight mira miralo nante ieru ima no kibu wo wake aeba Sunny daylight, sunny daylight no odorite su Ahora cómo sería leyendo Qué virgen y mega umare do yo kawatada no Wow, wow. Creo que hay una canción que no lo pusieron en todo el día que la verdad es que bueno Ayumu eligió buenas canciones digo Ayumu porque estaba vestida de Ayumu y la verdad es que su nombre no lo escuché que me perdone elegía buenas canciones pero hay una canción que no sonó y tendremos que haberlo cantado todos que suene light with a smile. <risa> Kuta chihuatsu toha shiteru Itsuma itsu demo Tsutai takute o mo iwa hito tsu Kuta itsu tsuke yo wo wo wo wo wo wo like with a smile is more to wo wo smile is mine lastimosamente, o sea, para mí, lastimosamente para mí, no tenía terminado lo que fue, lo que hice ayer, lo que subí ayer, que sería Shia Saria Dan Dadan en español, en latino, la letra hecha por mí, directamente, este, eh, traducida y adaptada por mí y la verdad es que me hubiese gustado interpretarlo por primera vez y en vivo me iba a desmayar seguramente, pero bueno, hubiese estado bueno, si lo querés ver, está ahí arriba, no sé dónde está la tarjeta Realmente no, no ubico, porque cuando estoy parado no estoy ubicado, exactamente Pero básicamente hubiese hecho ahí con todos juntos Vamos a punta ta tan tan, golpe cohete <risa> Ay, cómo disfruté esa canción El que no le Y al que no le gustó, que se juega, básicamente Fue también dos chicas que serían del grupo Fairis ¿Fairys? ¿Eran los Fairys? Que debutaron como solistas. Y la verdad es que tenían buen, buen diseño el, el vestuario. Antes de eso, creo que hubo una trivia de Love Live. Yo no participé. La verdad me, me arrepiento de no, no haber participado. Iba a perder porque el que, el que ganó sabía un montón. Pero me sabía la mayoría de las preguntas por hacer la, el video de las curiosidades. Que ahora lo volví a hacer para hacer... O sea, lo volví a estudiar para hacerlo otra vez. Pero esta vez en TikTok. Yo no quería hacerme un perfil de TikTok. Ustedes me obligaron básicamente. No lo tengo descargado en el celular, así que prácticamente... No perdí. También fueron las chicas de Akakuro que me lo guardé esto, no sé por qué. Tampoco lo voy a tirar, o sea, no, Es un buen recuerdo, es un lindo recuerdo. Lástima que no sé dónde está el otro. O sea, sé que me dieron otro, que sería la, la de la vez pasada. Creo que era el mismo igual. Creo que era la misma imagen. Pero... Se me perdió. ¡Ay, mirá cómo se para la nena! ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Mi espalda! <risa> buscando, buscando, no encuentro un carajo, no encuentro... <risa> Uy, qué polo que hay acá. Esto, Esto tiene más polo que mi cama. <risa> qué sad. En fin, los disfraces, los, los cosplays de Akakuro, los cosplays de todas, tenían una calidad impresionante. Incluso había un UMI. Sí, un UMI, no una UMI, un UMI. Ese era un crack. Le iba a pedir prestar la peluca. No me saqué fotos con ninguna, no me saqué fotos con nadie, excepto con los que me fueron a pedir, que la verdad es que estoy muy agradecido que me hayan pedido fotos, es, eh, no sé, para mí es un paso un paso gigante que me hayan reconocido. Este, no, no quise llorar en ese momento, porque sí, tenía los ojos lagrimosos cuando me reconocieron, pero sabe que no se dieron cuenta, menos mal que no se dieron cuenta de nada, porque si no iba a pasar mucha vergüenza. Pero me encanta que sean todos tan copados, porque es increíble. No puede ser que no te caiga ninguno te caiga mal. O sea, generalmente los humanos nos cae uno o dos mal. Si tenemos un grupo de personas, alguno que otro les va, a, les va a caer mal. Yo seguramente le caí mal a varios, porque... No sé, me quería ser gracioso y creo que me pasé de la raya varias veces con comentarios fuera de lugar cuando hablaba Román. Menos mal que no se dio cuenta, porque si no me hubiese tirado el micrófono en la cabeza. Me hubiese tirado el micrófono en la cabeza, que... A veces no sé hablar. Me da mucha pena porque tenían disfraces que estaban muy bien hechos. A que te gustó una, ¿eh? Eso vino de allá. Yo estoy seguro de que vino de allá. Y lo volvés a decir y yo te juro que te mato. Que... es verdad. Pero no vamos a hacerlo público. <risa> Jaja, indirecta. Jaja, cuarta pared rota. Jaja, doble Gaby. Jaja, qué chistoso. Categoría comedia. Me gusta desfilar, me gusta hacer videos parados. a que no hice ninguno nunca. ¡Ja! <risa> ¡Yes! Después de terminado el evento, de hecho apareció una chica más que creo que, según Román me dijo, que ella hacía antes... covers. Y la verdad es que... hubiese charlado con ella para que me dé algunos consejos, la verdad. Sabiendo que el, el Gaby Olmedo solo... sabiendo que el, el se solo con ser álbum viene en de, de camino, o sea... Mi álbum, mi solo, con Solo Concert Álbum, viene en camino y créanme que ella me hubiese ayudado bastante, pero no me animé a decirle nada. Capaz que me estaba muriendo, capaz. Puede ser que sea por eso. Jaja, te comiste el, lo que sería el spam, sí. Yo también hago los first, el First Solo Concert Álbum, ya lo hice el año pasado, para el 26 de agosto, que es mi cumpleaños. Y esta vez voy a hacer el Second. Solamente son el video de la preview, nada más, no, no es nada importante. Lo que sí es que le pongo mucho cariño, al de ahora le, le puse más cariño que, que al anterior, que el anterior lo hice por los pelos, me salió por los pelos y ahora ya estoy, estoy bien, estoy amigado conmigo mismo. Finalmente conocí a alguien que yerba me dijo que me quería conocer bastante y era Tai, Tai que hace ilustraciones muy buenas, aunque hay algunas que no me gustan porque ¿viste? eso lo de profanar waifus, no me gusta. Profano a las, mentalmente a, la, a las seyus, eso sí, eso se me permite, ¿no yo Saito 3. No se ve que está Shukai Es el ar... bueno, no importa Algo que me pareció curioso es que nos dio esto a cada uno Yo fui el número 3, de hecho No gané nada eh, Tai me dio miedo porque en un momento En el momento de los sorteos O sea, él es copado, él me cayó bien Pero en el momento de los sorteos creo que... Que sacó su verdadero show. Y empezó a gritar ¡Quiere más sorteos? Se quedaron con ganas de más no es una crítica, estoy siendo vulgarmente eh, comédico. No creo que se lo haya tomado mal, o sea, me cae bien directamente. Ahí demostró su verdadera fase. Pero sí, viendo esto, me doy cuenta que yo fui el número 3 y que creo que llegó hasta el 75. Lo digo porque ganaron todos menos yo. Bueno, Yui tampoco ganó. Yui tenía un disfraz, era la que estaba disfrazada de Ruby en el evento anterior y ahora estaba vestida de Tang. Y yo tengo una figura de Cucután. Significa que a mí me gusta Cucután. ¿Por qué carajo no les pedí una foto y la concha? Lo peor es que yo cuando dije... Quiero tener fotos con las sellos Con las Seyus. Con las... Con las cosplayers. Me di cuenta de que ya estaban cambiadas. Y ya era de noche, básicamente. Así que... No es que me queda para la próxima. Pero bueno, me voy a tener que animar. Mi cámara es una poronga, pero bueno. Bueno, puede sacar fotos. Qué sé yo, qué sé yo. Así que cerrando todo esto... Fue un evento espectacular. Realmente... Me gustó haber conocido varias personas. No me acuerdo el nombre de nadie, son todos muy copados, pero no me acuerdo el nombre de nadie, básicamente porque... Me cuesta, me cuesta eso de aprenderme los nombres. Pero sí. Bravo por las cosplayers, bravo por los que se animaron a cantar, bravo por las que bailaron. Creo que... no sé si alguien bailó un chico que habrá bailado, me parece que no, pero estoy muy perdido. Lástima que no le compraron a Rin, no le compraron... o era. No le compraron los fiscochuelos. los estaba prácticamente regalando. Yo me cagué de hambre. Me cagué de hambre, básicamente, porque necesitaba algo salado, ¿no? Me quería algo dulce, quería algo salado. Pero bueno, eh, quejas de lado porque son quejas quejas de quejas propias, porque podría haber ido a comprar en cualquier momento. Pero no me quería perder de nada el evento. Así que, arigatou más eh, Les agradezco a todos los que fueron, a todos los que vieron el video hasta acá. A todos los que van a ir al evento del, de mañana, creo que es, el, del 14. Espero que esto se suba el sábado. Lo estoy grabando el sábado, tengo un poquito ya de calor, y que se la fiesta loca la próxima, ¡sí! Nos vemos en su poseyín, yo soy Kano Keirei. No lo olvides, siempre da tu mejor, Gamba NUBI. Sayonara. Para, para, antes de que termine, me gustaría mencionar que hice un directo en directo, directamente. Les pedí a todos que armen un círculo alrededor mío, me hicieron caso, me tienen miedo, ah, está sagrando Gaby. Este, y les expliqué, les dije básicamente, no peleemos entre nosotros, está bien que a nosotros nos guste, a algunos les guste Muse más que esto, Aquas más que esto, Nishigazaki más que esto, y Diera más que lo, lo demás. Pero si nos peleamos entre nosotros, no vamos a llegar en ningún lado. Esto es los live y nosotros tenemos que estar más unidos que antes, ¿por qué? Porque se vienen cosas y esperemos que nos tomen en cuenta a todo el mundo directamente. Porque créanme que exportar esto original de afuera es una pata en los juegos. Demasiado caro. Así que... Pórtense bien. ¿Te gustó esa dramática que hice tipo de yéndome? Y es como que, wow, quedó re bien, ¿no? Qué pedazo de pelotudo que soy.